Estamos en Chapanay, departamento de San Martín, Mendoza, en la cooperativa Brindy. Esta es una cooperativa que elabora 245.000 quintales de uva, tiene aproximadamente 100 socios. La base de la cooperativa es hacer vino cada vez de mejor calidad. Para eso se necesitaban hacer una serie de inversiones y en ese aspecto recibimos una gran ayuda del INAES, donde recibimos un crédito a pagar a largo plazo y a muy baja tasa de interés. Eso nos permitió, digamos, hacer una inversión en tecnología, en tanques de acero inoxidables, que eso va a redundar en mejor precio para el productor. El estar integrado normalmente en una cooperativa, nos reunimos con la gente, que me ha permitido estar mejor.